El increíble cambio del programa Tren para Pocos. Metete esta nota ahora. En estos años, pese a la crisis económica y a las restricciones por la pandemia, los espacios culturales alternativos han reforzado su carácter aglutinante construyendo conexiones territoriales en sus barrios a través de circuitos y acciones conjuntas, así como redes de contención y lucha frente a un estado municipal ausente o limitante del desarrollo natural de estas organizaciones. Nodos, sin duda de una red cultural que se teje silenciosa pero poderosa en la ciudad de La Plata y que está más allá del sistema productivo, que nos habla de efectos y socializaciones sensibles, con microcomunidades de apoyo que son parte indiscutible de este sector. Así es parte de la, la contratapa de cómo se empieza a presentar el libro Cultura Independiente de La Plata, Emergencias y Divergencias de la Ciudad Imaginada. Esto se va a estar presentando este viernes, llegó a los estudios de Radio Estación Sur de los primeros ejemplares de la mano. De Martín Zúcaro ahí que junto a Robo Berge quienes compilaron, quienes armaron toda esta aventura, me imagino. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo andas? Gracias por la invitación. Y sí, ahí estamos. Sí, la verdad que bueno es, el, es la primera nota que hacemos, porque ayer arrancamos con la, la campaña de medios. Esto es el viernes, la presentación, así que a, ayer arrancamos con todo y, y hoy ponen, empezamos con las notas, así que... Te tener la exclusiva, sea. ¿sí? <risa> y bueno, ya la tenía, digo, siendo parte, me convocaron como dentro de un montón de voces que aparecen dentro de ese quehacer, ¿no? De ese... Eh, que encima venía por, ya por la tapa, que tenemos un momento de este, de este último tiempo, como otros, ¿no? La cultura autogestiva siempre nos unía más la, eh, la resistencia, ¿no? Y estuvo buenísimo que plantearon una unión, bueno, más desde lo propositivo, la reflexión. ¿Cómo nació para ustedes, para Puerta Adentro, desde, bueno, desde Mula? Eh? Bueno, la, la convocatoria vino por parte de la editorial. La editorial es eh, RGC. Eh, es una editorial que se especializa en gestión cultural. ...y tiene una colección que se llama Tramas Urbanas... ...de la cual forma parte este libro... ...y bueno, y, y otros que, en, en los cuales quisieron eh, reflejar un poco... ...lo que pasa con la cultura independiente en, en las ciudades... Eh, ...entonces sacaron una primera edición... ...creo que fue de Cava, de Ciudad de Buenos Aires... ...la segunda que sacaron fue sobre Córdoba... ...y, y después nos, nos invitaron nosotros a nosotros a coordinar esta de La Plata... Empezamos hace casi dos años, más o menos, con esta tarea. Eh, y bueno, la verdad que en, en el comienzo fue como muy, muy motivante porque era como algo nuevo también para nosotros, para Rocío y para mí. Eh, y, y, y, y fue como también eh, empezar a... Si bien fomos, somos parte del sector y estamos permanentemente trabajando en proyectos eh, locales vinculados a la cultura independiente, eh, lo que nos pasó con el libro es que empezamos a conocer gente que lo estaba analizando e y investigando y, y tratando de, de, de escribir sobre eso desde hace rato, ¿no? Desde, desde el, de la academia, y también, pero también desde otros lugares, ¿no? No, no solo desde, la, desde la, la, universidad, la, la universidad o los, los artículos más este, académicos, ¿no? Así que bueno, eso fue un poco la, el disparador. Después en el medio eh, aparecieron algunos imponderables como la pandemia que nos, nos, nos hicieron preguntar varias cosas. Eh, cuando, cuando empezó la cuestión del aislamiento y de los cierres de los espacios eh, culturales y los proyectos que, que se paralizaban, eh, bueno, ahí tuvimos como largas charlas con la gente de la editorial para ver cómo, ya estábamos a mitad de camino y para ver cómo seguíamos. Pero bueno, acá está el libro por fin, <ríe> así que eh, muy contento por eso. Sí, por fin el libro y la temporada esta de reapertura, ya doble vacuna y poder eh, estar eh, por estos lugares. Una eh, situación que invita no solo a que salga un libro que es físico, que decimos acá en video, lo estamos guardando también... Eh, que va a estar a la venta, se presenta el viernes, también invitaron ahí a, a gente implicada, chusmeándolo, lo vi al Gonza de la bicicleta acá enfrente, el Imele de acá también a la vuelta, de calle 1, gente que también decís, bueno ahora la podemos ver en el libro, también poder volver a encontrársela, cómo fue plantear esta esto, presentar esto, cómo, cómo va a circular, también contándonos... Mil preguntas igual para que son a Tipos, de, de ustedes también deben dar, estar Haciéndolas, che, esto dónde va eh, mira inicialmente el, el formato del libro Como ya había ediciones anteriores Estábamos un poco Con, con, esa, eh, con ese antecedente, digamos no Trabajando con ese antecedente eh, En los formatos anteriores había Capítulos donde había uno o dos Autores escribiendo sobre determinado tema eh, Y conversatorios eh, Así que por ese lado nos propusimos continuar con esa forma eh, Entonces Hay algunos algunos de los textos Que tienen que ver con el análisis Particular sobre un sector Está, no sé están El sector de la música eh, Las artes visuales eh, Las artes escénicas, la industria editorial eh, Las experiencias eh, Territoriales Bueno, los espacios culturales eh, Y después a, a la par de eso eh, Incorporamos algunos conversatorios que bueno, primero los realizamos e invitamos a gente a participar eh, iban a ser inicialmente presenciales eh, y terminaron siendo virtuales, lo cual eh, tuvo también su, su lado positivo que era más fácil encontrar a todos los que queríamos invitar mm. eh, y bueno, hay tres conversatorios uno participaste vos, así que ese lo conocés. fue el, el conversatorio sobre música eh, música y gestión eh, después hay uno sobre festivales de cine eh, y otro sobre circuitos barriales y por eso está como reflejado acá el, eh, el barrio Hipódromo ahí estuvo Gonza, Eli Sí. ese fue un poco la, el, el formato digamos eh, Igual yo estuve y no sé qué tanto me acuerdo, por eso también lo quiero, como toda charla, decir hasta, hasta cierto punto te llega la memoria y es como también la, la misma pregunta para quienes hacen la cultura de La Plata, es decir, bueno, todo lo, el, en el ritmo ideal, prepandémico y un poco el que está volviendo. El ideal de andar por todos lados, con veinte mil lugares, pero si después te preguntan, hay que repasarlo, es como, ¿te acordás de todo realmente? Y está bueno ir guardando este tipo de, de archivos. Sí ni, sí, ni hablar. Eh, sí, no, no, nos pareció que era. fue como una suerte. Para nosotros, nosotros lo, cuando lo empezamos a hacer, lo interpretamos como una suerte de observatorio cultural, hecho libro, digamos. Eh, sobre lo que está ocurriendo, digamos, en la ciudad. Por lo menos lo que. Nos propusimos hacer como eh, un reflejo de lo que pasa hoy o en los últimos años. Eh, no quisimos hacer como un análisis histórico. Había también un antecedente, que era el. el la Plata Ciudad Inventada, ¿no? Sí. Este, no sé si recordás el libro, que era, este, fue como un antecedente bastante importante para nosotros. Eh, y, y no quería hacer como un análisis histórico de lo que había pasado, sino lo, reflejar un poco lo que está pasando hoy. Obviamente en todos los textos hay referencias a, a eso previo, eh, hmm. que, que son como referencias claves para, para la mayoría de los... De, de, de los autores y de la gente que está en el sector trabajando, ¿no? De los gestores. Eh, así que eso apareció igual, digamos, no sé, por, por señalarte algo. Ahí, creo que en, en la mayoría de los, de los capítulos se menciona la muestra ambulante, eh, como un. como un hito. El, el, la muestra ambulante que se, que se hacía. que le hicieron los chicos de la grieta eh, muchos años. Y que terminó siendo como un hito y un, y un, y, y un antecedente clave para. Para, y referente para varios de los proyectos de hoy. Totalmente. Y bueno, para insistirle a la gente que está escuchando, estamos hablando de un nuevo libro, libro que ya está en mano, anda, empieza a girar, y desde el día viernes en la estación provincial, viernes a las 6 de la tarde, ahí con el vientito de la, la puesta del sol, eh, con Martín Zúcaro, que nos acompaña acá, Robert G., eh, y armaron ahí también una mesa con Juli Selle compañera eh, que era parte de este programa, ¿no? Y, y creo que fue ella la que les dijo que me digan que, qué sé yo, ese momento. Eh, María de Berlín, eh, el, el chino eh, Santujo. Sanjurjo. San Sanjurjo, ahí está. Este, se me hizo una, <ríe> la vista. Eh, ¿Cómo, cómo se, sería también la, la presentación, además que la gente se, se acerque ¿no? a, a conseguirlo? Eh, digo, llegaron a. La, la gente invitada llegó a leerlo también. Se cuenta un poco el proceso. Sí, se lo pasamos a. Bueno, quería, quería que, queríamos que esté María eh, y Juli, las dos, en realidad, porque nos pasó que cuando empezamos a convocar gente para escribir o para. o para, o para participar de los conversatorios. Había algunos que nos decían que no, por lo que sea, qué sé yo. Y María y Juli este, fueron dos de las que nos habían dicho que no. Eh, no, no nos dijeron que no, sino como que... no, no, no, no Bueno, sí, nos dijeron que no. Sí, yo, yo me acuerdo porque fue el año que Juli dejó de estar acá. Sí. Y era como, no, me quiero tomar un descanso. Y yo le decía, pero bueno. Y ya, yo ya veía venir que iban a... Eso, alguien le iba a preguntar, no era para decir que no. Está bien igual el momento. No, Me pasó y... la pelota. <ríe> sí, claro, te pasó la pelota. No, y María también, este, a María también la entrevistaron para uno de los capítulos, así que aparece también en el libro por ese lado. Pero bueno, la, la cuestión es que queríamos que estén, así que la, les volvimos a insistir ahora para que estén en la presentación y ahí sí, nos dijeron que sí. Eh, bueno, y el chino Sanjurjo eh, viene también invitado por la gente de la editorial. Eh, así que van a, ir, van a estar la mayoría de los autores, ya nos confirmaron que van a estar... Eh, muchos de los que también participaron en los conversatorios van a estar. Y la idea es encontrarnos porque también nos pasó que por la pandemia no nos pudimos en ningún momento encontrar todos. Eh... Bueno, igual eso es algo que hay que decir. Si hablamos de quehacer cultural, y normalmente no se, no se encuentran en este tipo porque están haciendo actividades en simultáneo. Y eso es algo que acá, pero pasaba todo el tiempo. Incluso de gente, no sé, venías vos ahora y la nota anterior o la siguiente. Y de repente se dan cuenta el ah, mismo bien, o se conoce, un constante reconocer, ¿no? Sí, bueno, eso nos pasó con, con un par de los conversatorios, por ejemplo, con el de festivales de cine, que nunca, nunca si bien ellos estaban en contacto y, y, a, y articulando algunas cosas, ¿no? Eh, ...nunca se habían encontrado juntos a charlar... ...sobre festivales de cine... ...y lo mismo pasó un poquito con los circuitos barriales... ...obviamente se conocen... Se conocen ...han participado en cosas juntos... ...pero ponerse a charlar... ...y, y charlar sobre lo que están haciendo y trabajando... Eh, ...y sobre sus proyectos... ¿no? ...no había pasado... ...y eso no, no, no, era una de las cosas que más nos gustaba... Cuando, que, ...que pasaran cuando estábamos haciendo el libro... ...y bueno entonces nada... eso ...el, el, el viernes perdón este, va a ser... Eh, ...un momento para encontrarnos... ...para charlar un poco de lo, de lo que está escrito... Van a poder comprar el libro o lo pueden comprar eh, con una preventa que nos escriben a nosotros este, y les mandamos ahí los links para que si quieren hacer la preventa. ¿Desde las redes de Mula Cultura? Eh, en, la red de, en las redes de Mula está, y si no, eh, porque, eh, perdón, en las redes de Aura, el festival, ah, ahí está. porque el... el la presentación forma parte de las actividades del Festival Aura de Artes Escénicas que está transcurriendo, que empezó ayer. Empezó ayer, estuvimos hablando ayer y claro, el día viernes es parte, y una grilla largu larguísima, digamos. Sí, <risas> bueno, no llegás a hacer todo, viste. Eh, bueno, y esto forma parte del festival, entonces está en las redes de Aura, o si no, nos escriben a Rocío y a mí eh, por nuestro Instagram y les, les, les decimos cómo comprarlo y eso. Eh, si no, el mismo día también se va a vender. Eh, y bueno, y después se va a estar en las librerías o en la, en la cadena de, de distribución normal de los libros. Eh, acá en La Plata en algunas librerías, no, no, en, las, no en, la, en, claro. general, en la general, pero va a estar en Rayuela, por ejemplo, que bueno, es una, una librería bastante conocida. Sí, sí, para, para buscar y también este tipo de trabajos, digo, está lleno, digo, la cultura de La Plata tiene un montón de lugares, en un momento hablábamos de cerca de 200 espacios, más, cada... Banda, grupo teatral, gente del cine, es mucha gente, pero eso, que, que se llegue, o este antecedente, y como los que mencionamos, no son tantos tampoco. No es como que a todo el mundo le interesa leer, digo, sobre esto, y entonces es como una puerta que se abre. Y también lo hablamos con, con Nico Arias también cuando salió el, el libro de, de Garage. Garage. Sí, lo estoy leyendo, el libro de Garage, me pareció buenísimo. Justo ayer hablé con Nico para, para <risa> difundir este, y. Y estaba, estoy leyendo el de garage que se lo compré hace poquito y me parece genial, viste, que se sí. que, que puedan aparecer esas, esas este, nada, que, que quede como un, un registro de todo lo que sucede, está buenísimo. no y que, te, y que por ahí también pueda llegar a otros lugares, que no quede solo en la ciudad sí. este, y que le pueda interesar a alguien de Córdoba y comparar lo que pasa en Córdoba con lo que pasa acá, eh, o en Buenos Aires, eh, no eh, o, bueno, bueno me, me, me llamó la atención, por ejemplo, que cuando empezamos a publicar ahora las cosas del libro, me escribió una, una chica que no conozco, de Bilbao, que le interesaba. Que le interesaba. Así que bueno, ahí hablando con la editorial, a ver cómo hacíamos, para ver si le podía llegar, viste, el libro. Este... Sí, y es que no es broma, que para muchas cuestiones es referencia a la ciudad. Y, y eso, de Bilbao, de otros lugares, mismo gente que estuvo acá o que se fue, o que vino para acá y le quedó... Eh... Ah, ahí está, bueno, hay que empezar a, a guardarlo, lo digo en voz alta para que quien esté escuchando no solo vaya a buscar los libros, sino que también hagan sus propios libros. Ya tuvimos incluso, no sé, yo recuerdo blogs que han desaparecido, o como de garage, que era una, bueno, estaba en papel, pero capaz que se, se te perdieron, te perdiste un número, te mudaste y nada, hay que empezar a guardar las cosas y um, ojo hay mucha gente que está escribiendo sobre, sobre el sector, ah, pero eh, por, eh, ahí sí. desde, desde, por ahí lo hace desde ámbitos más académicos y entonces eh, a veces lo que, lo que pasa con eso es que queda entre el, los, el, dentro del ámbito académico y, y no, no llega a todo el mundo nos pasó un poco este, tratando de buscar a quienes convocar para el libro viste eh, sí. nos juntábamos con un, con un posible autor y ese mismo nos derivaba che pero mira que tal persona está trabajando en esto otro y está buenísimo lo que está haciendo <tose> Salud. Gracias. <risa> eh, y está buenísimo lo que está haciendo. Convóquenlo porque el trabajo que está haciendo está buenísimo. Entonces, por eso yo te decía ay, que nos parecía que el, el resultado final terminó siendo como un observatorio este, de, de la cultura independiente local en ese sentido. No porque no existieran los, los trabajos sobre no. eso. Bueno, la, las las cuatro autoras que escriben sobre artes escénicas también vienen trabajando sobre sobre eso y escribiendo sobre eso desde hace rato Pablo Pesco sacó un libro sobre el, el, el recorrido de las redes eh, culturales y, y bueno y acá este, hizo un capítulo Pero digo, hay, hay cosas este, Y por ahí falta concentrarlas O viste, qué sé yo este... Sí, bueno, el, eh, me acordé de Pesco de la editorial no Que también tiene eh, O se me está mezclando con otro Pablo Pero bueno, también hay esos fans y cosas eh, nada Ahora es para empezar a coleccionar De última lo, lo vamos a, y, y, y está bueno que la gente que escucha acá Si es de La Plata Tenga su rinconcito de libros platenses eh, Es algo que hay que empezar a alimentar Recordamos entonces el viernes en la estación provincial se consigue cultura independiente la plata emergencias y divergencias de la ciudad imaginada gracias Martín por este rato sabemos que además tenés que irte para la estación a seguramente a coordinar algún otro asunto o a perderte en la caravana porque están pasando cosas en la estación también y eh... vamos a organizar vamos a ver un poquito cómo vamos a organizar todo para el viernes total total vas para... a venir el viernes o estás acá en la radio yo estoy a, a, acá pero no sé, Isa está haciendo tantas cosas que no sé si pedirle no algo. Eh, ir a hacer un poco de lobby, ponerme la remera de la radio y aparecer ahí. Me parece bien. A ver, a ver qué dicen. A ver qué dicen de la autogestión. Acá nos ponemos de, de, de patoas. Podría ser. Bueno, bueno. Vamos, a hacer, vamos a hacer que, que, que, pueda, que pueda pasar. Eh, vamos a escuchar algo de música. De hecho, una de las personas que cuando dijiste, vos te acordarás, Eva, y yo no sé si me acuerdo tanto. Por eso quiero el libro y leerlo. Pero si habíamos estado, bueno, con con Pablo de Ciudad de Gatos, que de hecho hoy me invitaron a tocar allá, eh, con Gise ah, sí, Magri. Te, te, te, que estás, que vas, a, que vas a tocar ahí en el micrófono abierto. Aparecía Gise Magri y dije, vamos a escucharla, Gise. Buenísimo. Nos vamos escuchando.